Bueno, como les venía contando, el día de hoy vamos a realizar la charla virtual construyendo una marca atractiva para internet. En esta sesión ustedes van a poder a, a conocer algunas estrategias para construir una marca atractiva que va desde la creación de la identidad visual hasta su posicionamiento en internet. De igual forma, nuestro conferencista les dará a conocer conceptos y herramientas del branding para posicionar y generar valor en una marca, comunicarla efectivamente y mostrar la personalidad de una empresa artesanal ante los usuarios de Internet. Por esta razón, como ya les había comentado al inicio de esta sesión, nos acompaña Santiago Mendoza. Santiago es diseñador gráfico con énfasis en comunicación, graduado de la Universidad de los Andes con estudios en gráfica avanzada en la FAP de Sao Paulo. Desde su profesión se ha enfocado en explorar los medios audiovisuales e interactivos como herramientas para generar narrativas visuales de alto impacto y emotividad. Para complementar este enfoque, Santiago ha desarrollado estudios en Concept Art y Motion Graphics en la, en la Escuela Enrique Grau. Actualmente es director creativo de El Viento Media Lab y productor de Campo de Amandita Sarmiento INC Inca. Bienvenido Santiago, gracias por estar el día de hoy con nosotros y te damos la bienvenida para que nos cuente hoy todo lo que nos vas a, a, a dar en este web. Buenos días, eh, muchas gracias por tenerme aquí. Un saludo a toda la audiencia. Eh, espero que sea un, un, una, un rato muy chévere donde podamos conversar alrededor de lo que es hacer una marca y de pronto un espacio también para que ustedes puedan solucionar algunas dudas que tengan. Eh, empezamos ya entonces. Bueno, entonces eh, digamos que yo tengo un, una charla preparada para ustedes, eh, pero la idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas y puedan ir, eh, digamos, anotando ahí para que al final conversemos eh, sobre lo que es construir una marca. Eh, yo les quiero compartir, pues, desde mi experiencia, pero también me gustaría mucho como escucharlos a ustedes eh, para saber cuáles son esos retos que se les presenta a la hora de comunicar sus productos, de vender, de llegarle al cliente, que es pues, de lo que se trata construir una marca, ¿no? De poderle llegar bien a, a, al cliente. Entonces, vamos a comenzar a charlar y, y ustedes me van... Me van preguntando y ahí vamos conversando. Ay, perdón. Entonces, bueno, lo primero es saber qué es una marca, ¿no? Creo que eh, todos hemos tenido bastante contacto con muchas marcas y hemos escuchado que la marca es el conjunto de objetos y de imágenes que componen la identidad visual de, un, de una empresa. Pero yo quería hablarles que más allá... De, de, de, de, de lo que es una imagen, la marca realmente es una personalidad, un, casi que una personificación de lo que es la compañía. Es la, es la manera en que nuestros clientes van a entrar en contacto con nosotros como empresa o como negocio. Entonces, en esa medida es importante pensar que la marca va a ser la cara que ellos vean de la empresa, va a ser la voz que ellos escuchen de la empresa, o del producto, del negocio. Eh, entonces, es importante entender que la marca no solo se refiere a un logo y a unos colores, eh, sino realmente a toda una identidad y a un concepto y a una serie de, de ideales de la marca de objetivos de, de la marca de misión, visión todos estos elementos que digamos definen la personalidad de una marca entonces yo quería, yo quería plantearles un, un, un pequeño ejercicio que, que a lo mejor algunos ya lo tienen claro y otros no, pero estas preguntas siempre le ayudan a uno a aclarar un poco hacia dónde quiere ir porque la idea de la marca no es salir al aire a vender lo más posible, eh, sino realmente a, que responda a una estrategia y a, un, y, a una, y a una intención de la marca, a una intención de la empresa, que apoye el negocio, que le ayude a desarrollarse como negocio. Entonces, yo quería preguntarles a ustedes, y esto eh, empieza a ser parte de la tarea que, que, que pues, digamos, de la asignatura que, que, que vamos a hacer a, a través de este curso, y es mmm, escribir... Eh, las respuestas a las siguientes preguntas ¿cuál es la misión de usted como artesano? entonces eh, esta, esta pregunta es importante porque me ayuda a entender yo para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo ¿cierto? Hay, hay una razón grande que es más allá del dinero y de lo que sea yo estoy haciendo esto porque me identifico con unas costumbres o con unos materiales o con una tradición eh, entonces, muy rápidamente y muy corto, escribir eh, cuál es la misión de usted como artesano. Esto es para ayudarnos a entender cuál va a ser la filosofía de nuestra marca, ¿cierto? Que, ¿Cuál va a ser la personalidad de esa marca? ¿Cuáles van a ser las particularidades? Entonces, por ejemplo, esa es la primera pregunta. ¿Cuál es tu misión? Segunda, ¿cuál es tu historia? ¿Usted como artesano, cómo llegó a donde está en este momento? ¿Qué lo ha motivado a hacer esos productos que está haciendo? ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo la profesión? Eh, ¿Cómo ha evolucionado la manera en que trabaja la artesanía? Un poco entender también cuál es esa historia particular que lo identifica usted como un artesano. Otra pregunta, esto se las voy a enumerar rápido para poder seguir, eh, pero la idea es que ustedes se tomen un tiempito de, de contestar y de... Y después de, de compartir esas respuestas. ¿Cuáles son las ventajas de su producto? ¿Qué, ¿Qué de su producto lo hace especial? ¿Qué es diferente de su producto a otros productos similares? Otra pregunta que tiene que ver con mi audiencia, con las personas, mis clientes. ¿Quiénes me van a comprar? ¿Cómo me perciben? ¿Qué piensan ellos de mí? ¿Cómo me recuerdan? ¿Soy una persona organizada? ¿Soy una persona cumplida? ¿Soy una empresa? ¿Soy un producto de calidad? ¿Soy un producto de calidad? que dura, que está muy bien hecho, que guarda la identidad estéticamente muy bueno. Entonces, hay todas esas particularidades de lo que el público percibe de su, eh, de su marca. Entonces, este es un pequeño ejercicio que vamos a poner en práctica también más adelante, pero que, para que ustedes vayan pensando cómo es esa marca que ustedes quieren proyectar y que quieren construir, cómo le va a hablar a, a sus clientes, ¿cierto? ¿Qué senti esta es otra pregunta. ¿Qué sentimientos y valores quiero asociar a mi marca. Entonces, lo que les hablaba, la puntualidad, yo qué sé, el, el, el, la calidad, eh, la originalidad, qué valores y qué, y qué sentimientos particulares se pueden asociar a la marca de cada uno. Entonces, eso es para lo que vayan pensando. Yo les voy a contar muy rápidamente eh, a través de, un, de una marca que desarrollamos hace poco en mi estudio que se llama El Viento, que está muy a la orden para el que él se le ofrezca, eh, ¿cómo hicimos un desarrollo de una marca? Para que ustedes sepan rápidamente, digamos, desde el diseño gráfico y desde el diseño comunicativo, cómo se crea una marca y cómo se puede aplicar en los diferentes escenarios donde la gente va a tener eh, contacto con, con la marca. Entonces, inicialmente nos plantearon un reto, una convocatoria abierta de la Alta Consejería para el posconflicto, <coughs> donde ellos eh, planteaban... Cómo, cómo se debería, cómo debía ser esa identidad que identificara los programas del posconflicto, ¿cierto? La idea era darle una, una imagen nueva, un nuevo aspecto, entender que ya Colombia entra en otro momento de, de su historia a través del posconflicto y, digamos, con, con el tema de los acuerdos. Entonces, la idea era proponer una marca que respondiera a eso. Entonces, nosotros creamos este identificador junto a este nombre. El identificador es esta parte, que es el, el mapa, aquí lo lo estoy señalando con el mapa, no sé si lo ven. Lo que hace el mapa de Colombia, que es una planta que está creciendo, acompañado del nombre Colombia Renace, que era el nombre de la marca que nosotros propusimos, eh, que pues, ese es otro elemento clave de la marca, el nombre. Eh, y un identificador final que era de la alta conseguiría para el posconflicto también como un identificador de la agencia. Entonces, aquí ya tenemos los primeros elementos de una marca, ¿cierto? Vemos el mapa, que es el identificador o el símbolo, vemos el nombre, que generalmente está escrito en letras, Colombia renace, vemos el color, por ejemplo, también, vemos que hay unas un, unos verdes, digamos que ya se, ya se identifica con algunos colores puntuales, eso se llama una paleta de color, y vemos ya unos elementos que el nombre está escrito con una letra particular, que se llama una tipografía. Entonces, todos estos elementos son claves a la hora de construir una marca, ya los iremos viendo más puntualmente cada uno. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que está el, el símbolo, que simplemente es, eh, el, digamos, el icono. Eh, por otro lado está la paleta de color, donde se especifica eh, qué color es dependiendo de los diferentes códigos de color. Eh, esto es un poco técnico, pero digamos, para tocarlo muy rápidamente. Cuando ustedes quieren imprimir unas tarjetas de presentación, por ejemplo, o un catálogo, eh, eso, tiene, eso va en un sistema de color que se llama CMYK. Aquí lo ven, el CMYK. Entonces, estos son cuatro valores diferentes de color. El cian, el magenta, el amarillo y el negro. Entonces, eso lo que le dice es a los impresores cuánto de cada tinta deben usar para imprimir. Entonces, simplemente, cuando yo voy a hacer cosas que van a ir impresas, debo hacerlas bajo este método de color eso se podrán adentrar, pueden buscar eh, mucho sobre eso, literatura en internet, hay bastante sobre los, los códigos de color. Y si vamos a trabajar puntualmente lo que más nos interesa ahorita para, para tema web y para tema de redes sociales y para compartir eh, imágenes en, en redes sociales, usamos el, el modo de color RGB, que significa rojo, verde y azul. Y es la manera en que las pantallas... Reproducen el color, entonces es importante tener presente que siempre que vayamos a hacer algún contenido para que se vaya a ver en pantallas, en internet, que se vaya a compartir una presentación, etcétera, Todo lo que sea en pantallas es en RGB y todo lo que vaya impreso se hace en CMYK. Esto pues es un poco técnico, pero aprovecho para, para comentarles. Entonces vemos el tema del color en la marca. Eh, luego vemos, esto también es un poco técnico, pero la idea es tenerlo claro que hay, la idea de una marca es utilizarla de acuerdo a la estructura que se creó. Entonces, no cambiarle el color, no cambiarle la disposición de los elementos, respetar como las proporciones. <coughs> aquí podemos ver cómo es ese logotipo, eh, la, la, la, la aplicación principal, aplicaciones aquí a la derecha una tinta, por ejemplo, para otro tipo de repujados u otros acabados, el logotipo se maneja de una forma diferente para lograr unos acabados buenos. Entonces, esto es para que vean que eh, el tema del desarrollo de un logotipo y de cómo aplicarlo en los diferentes materiales, pues es un desarrollo eh, importante. Sin embargo, pues aquí les voy a dar unas herramientas ahorita para hacer una cosa muy sencilla, pero obviamente la idea es que siempre que se pueda pues contar con el apoyo, de, de, de personas que tengan el conocimiento para guiarlos y, y, y lograr obtener los productos de mejor calidad. Entonces, bueno, aquí hay más, más maneras de usar. Esto se llama una paleta tipográfica. Eh, la paleta tipográfica básicamente es que todas las comunicaciones que nosotros hagamos desde nuestra marca eh, vayan con algunas tipografías que, que sean acordes a nuestra marca y que nosotros hayamos escogido yo de esto también les voy a hablar más adelante y les voy a dar una herramienta para encontrar tipografías únicas para su eh, negocio para su eh, producto pues y la idea es siempre dar una imagen muy eh, muy clara y muy profesional a nuestros clientes no eso se trata como eh, si bien eh, trabajamos con las manos eh, es importante a través de todas nuestras piezas comunicativas eh, transmitir que hay mucha calidad y que hay digamos, muy buenos terminados. Entonces, la idea es siempre manejar eh, los colores, manejar la tipografía, manejar las imágenes eh, de una manera consistente para que nuestros clientes se identifiquen con la marca. Bueno, aquí hay más maneras de usarlo, cómo se usan. Esto ya es muy técnico, pero aquí si entramos a algo que yo les quería mostrar eh, con más eh, detenimiento y es todas la, las aplicaciones de la marca. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en la papelería. Entonces, ¿cómo es esa marca? Yo cómo la convierto en, en elementos del escritorio, cómo va a ser mi tarjeta de presentación, que tenga elementos también de la marca presentes, que sean los colores con los que yo hablo, que sean las palabras que yo digo, ¿cierto? Que sea nuestra marca hablando. Y, a eso, y eso nos conecta un poquito con la asignatura que les, que les había comunicado hace un ratito de entender cómo es esa historia de la marca. Es una marca divertida, es una marca joven, es una marca de mucha calidad, de mucho prestigio, es una marca tradicional eh, que transmite los valores de, la, de, los, de los materiales vivos, de las cosas hechas a mano. Entonces, bueno, esto es, por ejemplo, temas de oficina, que las bolsas, digamos, es importante para ustedes como, como, como, empresores, como empresarios y como eh, productores de objetos, pensar en todos, en cómo le va a llegar ese objeto a su cliente, ¿cierto? En el empaque, en la etiqueta, en, en, de pronto en la bolsa incluso, ¿cómo se lo entrego yo? Entonces, la idea es que nosotros nuestra marca, pues la, la pensemos en todos los escenarios donde ella va a estar aplicada. Por ejemplo, este ejemplo era para unas, unos montajes en... En, en la calle, en los eucoles que llaman, que son eh, los paraderos de bus y etcétera, donde, donde íbamos a ver camisetas, eh, cachuchas, eh, pocillos, digamos que hay muchos, muchos elementos que nos pueden ayudar a comunicar nuestra marca, ¿no? Por ejemplo, también un email, simplemente un email es, un, es una pieza de comunicación donde debe ir nuestra marca y donde se debe ver muy bien, muy clara toda la información y se ve eh, transmitirse que somos una empresa seria, organizada, dedicada. Eh, entonces aquí, por ejemplo, la firma del email es ideal que vaya el logo. Eh, más adelante, si quieren, les puedo mostrar cómo se hace eso. Y pues realmente eh, les recomiendo mucho tomarse el tiempo de pensar, por ejemplo, esto, en la, en la, estas son las imágenes para el perfil de Facebook. Si yo tengo una página de Facebook, yo debo pensar en que mi imagen de perfil y, y la imagen del, del timeline o las imágenes que se utilicen dentro de esa plataforma tengan una coherencia visual y una coherencia gráfica, una identidad clara. Entonces, ahorita les voy a enseñar una herramienta, digamos que profesionalmente, eh, como diseñador, pues, obviamente yo eh, utilizo eh, una herramienta que es el Adobe Illustrator, que es una herramienta muy completa, pues, digamos, para los profesionales del diseño. Pero les voy a compartir hoy una herramienta muy interesante y que les va a servir mucho, que se llama Canva, que es una plataforma online... Eh, perdón, no me la ubico. Aquí está. Es una plataforma online, ustedes se meten a www.canva.com. Aquí está la dirección, ahí la podemos escribir en el chat. Eh, bueno, vamos a escuchar algunas preguntas. Bueno, bueno, eh, eh, que, um, vamos, a, vamos a hacer una que le envíe eh, a la eh, página donde es. que estás indicando. Estamos en la página donde todos ustedes estén en los enviando, los vamos a enviar por el chat. Por eh, eh, eh, puedan ingresar y seguir las indicaciones. De Santiago. De igual forma, Santiago, aprovechamos algunas de las preguntas que, que tú les hiciste hoy a nuestros asistentes. Lucina Huitralgo nos, nos responde: Mi misión como artesana es crear productos que cuenten una historia de mi región o una historia personal. De igual forma, también Ana Carolina González nos dice. Diseñamos y elaboramos accesorios artesanales en cuero de alta calidad, dirigidos al público en general, alineados a las actuales tendencias de la moda y o a la medida de nuestros clientes a nivel nacional. Desarrollamos ideas exclusivas de nuestros propios clientes de acuerdo a sus gustos y necesidades bajo políticas de la mejora continua. Tenemos más respuestas, pero en el transcurso las seguiremos proporcionando. Bueno, perfecto. Entonces... Bueno, veo que ya hay mucha claridad en, en esa misión y en ese porqué de, de esa labor artesanal, entonces está muy chévere, digamos, que eso no es solo para decirlo, sino para tenerlo presente todo el tiempo en todas las actividades de la empresa. Entonces, bueno, volvemos aquí a esta, a esta plataforma. Esto, como les digo, les va a servir mucho. Eh, esta plataforma tiene algunas funciones eh, gratuitas, pero a partir de, de un momento, pues hay que pagar una, unos precios que ya, ya, ya, ya van a, a poderse dar cuenta. Eh, pero nomás con la herramienta gratuita ya podemos hacer varias cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar con la cuenta de Google. Eh, ah, ahí, ahí nos acaban de enviar por el chat el, el, un tutorial que tenemos de cómo abrir una cuenta en Google o lo vamos a, lo vamos a enviar en, en un momento. Entonces, la idea es que con su cuenta de Google eh, ponen aquí en, en registrarse y aquí yo ya tenía mi cuenta cargada, que es esta. Entonces, voy a entrar con mi cuenta y ya cuando yo entro me muestra esta interfaz, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer una, un ejemplo de logo. De nuevo, yo les recomiendo mucho a los que puedan, que tengan acceso a alguien que, que conozca de diseño y que sepa, que, que los pueda asesorar un poco en temas de diseño y de pronto ejecutar una idea que ustedes tengan para su logo, pues es lo ideal. Eh, pero si no, esta herramienta les va a funcionar para hacer una cosa muy básica, pero que funcione bien. Digamos, yo voy a, yo voy a empezar aquí por el tema de crear un diseño. Entonces, ahí vamos a ir explorando los elementos importantes de, de un diseño. Entonces Digamos que yo quiero poner mi logo en, aquí dice social media, social media. Es, eh, es un tem, todo el tema de redes sociales nos sirve mucho los formatos que ellos manejan. Entonces, vamos a hacer un clic en el, en el botón que dice social media y él me va a poner una especie de hoja en blanco para que yo haga lo que quiera y después la pueda descargar. Entonces, vamos a hacer un logo, eh, por ejemplo, para un tema de joyas, por decirlo así. Entonces, eh, vamos a empezar eh, pensando en, en que, bueno, son joyas, es un, es un elemento de, de, es un accesorio de belleza, ¿cierto? Es algo que, que se trata de la belleza y del color y de la forma. Eh, entonces, la idea es hacer una cosa muy atractiva, que las personas se enamoren, que, que vean un... un una marca de gran valor, de productos de muy buena calidad, de materiales de, de primera calidad también. Entonces, aquí tenemos a este lado eh, como nuestro menú de herramientas donde vamos a empezar buscando. Yo tengo aquí la hoja en blanco y aquí vamos a arrastrar los elementos con los que vamos a construir nuestro logo. Entonces, aquí en buscar, voy a buscar a ver si encuentro alguna imagen que me interese, si no, la podemos hacer. Entonces, voy a buscar, eh, por ejemplo... Eh, la palabra diamante. A ver si de pronto nos aparece algo. Entonces, bueno, aquí vemos que nos aparecen algunas opciones de fotos de diamantes, eh, pero tienen un costo. Entonces, digamos que eso no nos interesa por ahora. Entonces, voy a ponerle la palabra joya en inglés, Jewel. Bueno, nos pasa lo mismo. Todo, todo tiene un precio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a construir un logo a partir de unos elementos que nosotros vamos a crear. Entonces yo quiero que mi logo sea un círculo, por ejemplo. Entonces voy aquí a donde dice elementos, que está el triángulo, el cuadrado y el círculo. Y aquí en shapes, que significa formas. Entonces vamos a poner una forma para que sea el fondo de nuestro logo. Entonces aquí podemos ver que tenemos cuadrado, círculo, triángulo... Todas estas que dicen free son formas gratuitas. Y aquí abajo hay formas más elaboradas, digamos, eh, que ya tienen un precio. Y que ya, bueno. pero Entonces vamos a pensar en nuestro, nuestro, nuestro logo para nuestra empresa de joyas. Entonces yo quiero algo elegante. Quiero algo elegante. Por ejemplo, yo veo este, este escudo. Me parece interesante. Entonces, lo tomo y lo arrastro a nuestra página en blanco. Aquí él me pone una forma de estas que yo escogí del tamaño grande. Entonces, ya aquí yo puedo empezar a modificarla. Entonces, por ejemplo, yo la quiero que no sea tan grande, que sea un poco más pequeña. Entonces, la voy acomodando. Listo. Yo no quiero que sea negra. Las joyas, de pronto el negro no es el color como más vistoso para el colorido de las joyas. Entonces, voy a buscar. Hago clic aquí encima y aquí me saca una paleta de colores eh, predeterminada, pero ninguno de estos colores realmente me gusta para mi marca. Entonces voy a ponerle aquí en el más y él me saca aquí esta rueda que es para yo escoger el color. Entonces yo digo, yo quiero que este sea como un, un verde, entre verde y azul, por ejemplo, muy clarito. Entonces aquí ubico eh, esta bolita sobre el color que yo quiero y con esta barra de abajo le doy el tono finalmente, que si es más oscuro o si es más claro. Entonces aquí me permite llegar a los colores, ya ahí es que ustedes prueben a ver qué color les gusta más. De pronto pensemos en... en este lila, por decir algo. Entonces, bueno, ya tenemos una forma, ya sabemos que así, se va, así va a ser... así va a ser... Eh, la forma exterior de nuestro logo y ahora tenemos que ponerle la información, el nombre, ¿cierto? Entonces, me voy aquí a la pestaña donde está el texto. Aquí también tenemos muchas opciones de texto. Yo quiero algo que sea elegante y que sea único. Entonces, por ejemplo, este me gustó, me gustó esta composición. Entonces, voy a jalarla de nuevo sobre nuestra composición. Y aquí le voy a, a, a acomodar el, el tamaño. Entonces, digamos que aquí, podemos, aquí tenemos un subtítulo o un antetítulo. Aquí le podemos poner la categoría a la que pertenece nuestra marca. Entonces, esta es una marca de accesorios. Entonces, le voy a poner accesorios. Y ese negro no me gusta. Entonces, aquí le voy a cambiar el color a un blanco para que resalte un poco más y para que sea más lindo. Y accesorios... Podemos ponerle, digamos, digamos, de lila. Digamos que nuestros accesorios la marca a la que llegamos después de pensar y después de entender qué era nuestra marca, de qué le va a hablar, a quién le va a hablar, eh, cuáles son los valores. Y lila, lila. Es una marca que habla sobre el color y también sobre las flores porque las flores son eh, como accesorios y como joyas. Entonces, vamos a jugar ahí con esa idea de las flores. Entonces, también... Lo voy a poner en, eh, en nombre blanco. Pues, obviamente, este es un ejercicio muy rápido. La idea es que esto lo hagan con tiempo, que se demoren un ratito entendiendo eh, cuál deben ser esas palabras que van a ir ahí, cuál va a ser eh, esa tipografía, esos colores. Digamos, yo estoy viendo que está muy azul. Entonces, vuelvo y selecciono el, el, el objeto y me voy otra vez a mi rueda de colores para buscar un tema más hacia el lila. Un rosado, muy, muy tenue. Listo. Okay. Digamos que aquí yo ya logré un... Esto me gusta, voy a, si quieren podemos explorar, de pronto hay algún fondo que yo quisiera ponerle. Eh, aquí también sacamos del, del fondo, sacamos... Eh, hay, digamos, varias posibilidades pero a mí el fondo que más me gusta es el blanco entonces voy a darle color blanco eh, de pronto algún otro elemento podemos pensar que de pronto este escudo ya no, no me está gustando tanto entonces lo voy a borrar y voy a poner por ejemplo ya que estaba hablando del tema de las flores voy a poner esto que parece una flor esto lamentablemente nos va a tocar Aquí en el botón de Arrange, aquí arriba, Arrange significa eh, ubicar. Entonces, vamos a decirle que nos lo traiga al frente, que es forward, tráiganoslo arriba. Entonces, ahí él ya nos lo va a poner arriba. Y ya si lo ponemos sobre nuestro fondo, va a estar encima. Entonces, de nuevo, vamos a buscar un color. Esto es de nuevo un ejercicio muy sencillito, pues la idea es, es eh, digamos, trabajarlo más, pero... Pongámoslo así. Esta es mi marca, accesorios lila. Yo se la voy a poner, voy a pensar en, los, en las tarjetas de presentación, voy a ponérsela en, en las, los posteos que yo haga en internet. Eh, bueno, digamos que hay muchas, eh, el logo obviamente lo vamos a utilizar en muchos espacios. Entonces, yo lo que voy a hacer aquí es poner aquí en, en, el, en la opción de download, de descargar. Aquí me dicen PNG recomendado. Digamos que aquí hay una pequeña una pequeña recomendación y es que <coughs> él les va a sacar este cuadrado así completo este cuadrado se los va a sacar completico con el fondo en blanco hay veces que vamos a querer solo el logo sin la necesidad de que tenga un cuadrado blanco alrededor entonces para eso yo debo ponerle aquí eh, eh, la opción de que sea el, el, el fondo sea transparente, aquí dice transparent background, eso es fondo transparente entonces para que me queda el fondo transparente yo debo hacer clic en esa opción, pero para eso eh, debemos hacer uso de los 30 días gratis que nos regala o pagar por la plataforma. Entonces, por, por hoy nos vamos a concentrar en, lo, en todo lo que podemos hacer gratis. Entonces, eh, hacemos clic aquí en la parte de download y él está descargando un archivo. Aquí lo vemos en el explorador a donde ustedes descarguen los archivos. Yo le digo que me lo muestre en el buscador. Y aquí ya lo tenemos, accesorios.png, así se llama el archivo, yo lo puedo ver y ya lo tengo en mi computador como un archivo de una imagen que yo puedo mandarle a una persona de la imprenta para hacer las tarjetas o mandarle a las personas que van a hacer las etiquetas o que puedo subir a mi perfil de las redes sociales también, esta imagen cuadrada. Entonces, ya esta imagen es algo que nos va a servir mucho y, pues, digamos que... Se puede profundizar mucho más, obviamente, en el tema de los formatos de la imagen, en el tema de que es un archivo JPG, un PNG. Eh, digamos que sobre eso hay eh, también, digamos, yo les quería, les quería compartir otra herramienta que para mí es muy, muy, muy útil, que es YouTube. Yo creo que ustedes ya la conocen y uno muchas veces la usa para entretenerse, pero también es una fuente de conocimiento muy interesante porque hay mucha gente. Eh, que, quiere, que, que le gusta enseñar, que le gusta compartir su conocimiento. Entonces, yo, por ejemplo, voy a poner eh, cómo hacer un archivo JPG, por ejemplo, que yo neces alguien me dice, necesito que me mande un JPG. Entonces, voy a poner aquí cómo hacer un JPG. Y entonces, aquí ya me dicen, por ejemplo, cómo convertir un archivo de Word a PG, cómo crear imágenes JPG. Digamos que hay muchos contenidos y la idea es que ustedes utilicen el YouTube como una herramienta también para preguntarle a otra gente y para ver eh, cómo las personas solucionan sus, sus problemas que tienen en cuanto a archivos y en cuanto a formatos. Entonces, ahí es una muy buena fuente de, de inspiración eh, y de conocimiento. Entonces, les quería mostrar con eso. Y bueno, digamos que ya, ya quedamos con nuestro logotipo hecho. Aquí lo tenemos. Y vamos a continuar hablando sobre los elementos de la marca y ver cómo, cómo podemos ya también hacer uso de este logo y, de, y empezar a explorar todos los escenarios donde va a estar presente nuestra marca. Entonces, bueno, aquí volvemos a la presentación. Ahí, esto no era, perdón. Aquí. Entonces, bueno, ya hablamos de las herramientas de diseño. Y, bueno, ya hablamos de cómo utilizar el Canvas, ¿no? Hay cualquier duda, también estamos disponibles. La idea es que es una plataforma muy sencilla. Ustedes seguramente, y ellos mismos tienen tutoriales de cómo usarla. Entonces, ténganla muy presente porque seguramente les va a funcionar mucho. Esperen, para terminar de hablar de Canvas y ya volver a lo otro de Canva, eh, les quería mostrar... Aquí, ah, bueno, aquí me dice que mi, mi diseño ya está listo. Entonces, yo estoy aquí en mi creación y yo puedo volver a, um, al home, digamos, aquí al a home. Y entonces aquí me da más opciones para crear otras piezas. Por ejemplo, que yo quiero hacer unos pósters unos afiches, o quiero hacer un post para Facebook, o quiero hacer una tarjeta o una hoja carta donde voy a mostrar algún producto para mi catálogo o alguna cosa así. Entonces, aquí hay varias, varios, eh, digamos, presets, varios mmm, prefabricados que le sirven a ustedes para, para poder hacer sus cosas. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo muy rápido, aquí en el post de Facebook, eh, yo quiero hacer una, una, un post sobre mis accesorios. Entonces voy a buscar aquí una imagen que diga accesorios. A ver, o en inglés. Digamos que ese es el problema, pero ustedes pueden traducir lo que necesiten y aquí en accesorios. Eh, bueno, a ver en fotos que nos sale. Pongamos, pongamos diversión, como para decir. Fun. Entonces... Yo busco la imagen que yo quiera, estas gratuitas, por ejemplo, y entonces la arrastro. La arrastro y yo digo, quiero que ocupe todo, todo el espacio. Y ahí ya me da el formato que yo necesito para el post de Facebook. Y entonces, eh, por poner un ejemplo, aquí ponemos otra vez, vamos al, al, al tema del texto y le vamos a poner una tipografía. Entonces, quiero que esto sea más grande. Entonces, aquí le voy a decir el color otra vez. Quiero que en vez de ser negro sea blanco. Y aquí que diga... Um, lila. Y que diga accesorios... Para la noche, por ejemplo. Digamos que yo estoy eh, ofreciendo unas joyas que son para, para las fiestas, para la noche. Entonces, yo quiero poner esto. Entonces, de nuevo, ya hicimos nuestro post y ahí les vamos a poner, por ejemplo, un link a nuestra página web o un número de contacto para donde nos puedan eh, contactar en ese post. Entonces, yo voy a hacer esto que ya habíamos hecho, descargar, descargo el, P, el, el PNG. Él me va a sacar un archivo que ya lo voy a tener en mi computador. <coughs> Mientras descarga, entonces voy a ponerle que me lo muestre y aquí ya lo tengo en el buscador, ya lo tengo como un archivo. Voy a darle un nombre, voy a ponerle, renombrar y voy a ponerle, por ejemplo, Post Lila eh, Accesorios Noche. Para que yo después lo pueda identificar fácil. Entonces, ya sé que tengo este archivo que se llama Post Lila Accesorios Noche y ya yo voy a Facebook, yo no sé si Facebook... Eh, yo me imagino que sabrá manejarlo sino también hay muchos recursos online para aprender a manejarlo eh, también hay más charlas que pueden revisar sobre el tema de redes sociales y de Facebook pero aquí la idea es darles herramientas de cómo fabricar esos, esa información y esos contenidos que ustedes van a compartir entonces ya después esta imagen yo la subo y, y pongo últimos accesorios o revisen nuestra página web o, o contáctenos para ver más fotos eh, eh, tenemos los mejores accesorios a un precio o, o con la excelente calidad o de la mejor tradición o de los mejores materiales. Digamos que ahí hay que desarrollar una parte también que me imagino que ustedes eh, sabrán eh, pues en qué consiste vender. ¿no? Entonces, la idea es convencer a nuestro cliente de que estamos ofreciendo un buen producto, de que somos una marca sólida, confiable, eh, de que el precio que damos es el correcto, que no tiene que ser barato. Pero tampoco tiene que ser caro, tiene que ser un precio justo. Entonces, todo eso lo vamos a transmitir a través de las imágenes que compartamos, a través de las palabras que utilicemos, a través de los mensajes que le, que le hagamos llegar a nuestro cliente. Entonces, hay que pensar. Yo le voy a decir, hola, ve, entenguito. Le voy a decir, señor, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es. Entonces, hay que pensar en esa forma de la comunicación también, de cómo habla esa marca, cómo habla ese producto. Entonces, aquí volvemos a este tema que, es que la marca es la personalidad de su negocio, ¿cierto? La marca, más allá de ser un logo y de unos colores, es cómo se ve, cómo se siente, cómo se acuerda la gente de mí, cómo me identifica, ¿cierto? Entonces, no es solo el producto, ni siquiera es el nombre del producto, es toda la serie de elementos que componen la comunicación de mi producto. Entonces, aquí, por ejemplo, les pongo una imagen porque a mí me gusta pensar en las marcas como si fueran personas. Tienen una personalidad, tienen unos valores, se comportan de una manera, tienen, eh, les importan algunas cosas más que otras, les gustan más. Entonces, tómense el tiempo de definir cómo es esa marca, si es una marca seria o si es una marca alegre, si es una marca eh, para, para, no sé, tierra caliente o para tierra fría, eh, en qué, qué escenarios los van a ver, en qué escenarios los van a conocer, dónde van a vender, en internet o en ferias... Eh, Digamos que pensar muy bien en dónde va a funcionar su marca para saber cómo debe ser esa persona. Debe ser decidida, debe ser fuerte, debe ser delicada. Eh, digamos que eh, hay, muchas, hay muchas variables. Aquí les pongo elegante, divertida, tiene estilo, habla de la paz, habla del diálogo. Eh, bueno, hay, hay muchos temas y digamos que lo interesante también es uno poderle hablar al público de cosas que a él le interesen. Entonces, por ejemplo, hoy es el Día de las Madres. Entonces, es un buen día para poner en mi perfil de, de Facebook. Tenemos accesorios especiales para las madres, con todo el cariño, etcétera. Una promoción especial, pregunta por, por nuestras existencias, por ejemplo. O, o pegarse así, obviamente, de las, de las fechas y de los acontecimientos que estén pasando en el mundo para uno poder también hacer promoción de sus productos y de sus mensajes. Entonces, aquí son las preguntas. ¿Cómo es mi marca? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué lo caracteriza? ¿Cómo habla? ¿Qué palabras dice? ¿Habla duro? ¿Habla suave? es fácil de escuchar, eh, que siente, es directa, es poética, es divertida, es muy seria, es muy relajada. Bueno, eh, qué le gusta, por ejemplo, si, eh, si yo estoy hablando, por ejemplo, de materiales de la naturaleza, entonces seguramente también voy a poder hablar de, de algunos paisajes, del, del entorno colombiano, de la biodiversidad, de la selva, de los materiales, de pronto, de muchas cosas que están alrededor de mi marca y que también son interesantes para el público. Entonces, ahorita les voy a dar algunos ejemplos de nuevo para que identifiquemos otra vez los elementos de la marca eh, y para que pensemos cómo debe ser esa comunicación, cómo le debemos hablar nosotros al público, particularmente en esta, en este, en esta época de la información, en esta era de la información donde... A todas las personas se les hablan desde mil lugares diferentes todos los días y donde lograr la atención de una persona, pues, es un tema, realmente, eh, no es un tema fácil. Entonces, hay que hacer las cosas bien hechas y sobre todo desde el corazón para que realmente uno logre conectar con esa audiencia, ¿cierto? Entonces, bueno, ya teníamos este elemento que es el logo, que es un identificador gráfico que idealmente lo hace un diseñador gráfico que sepa de temas de lectura, de, de color, de forma pero que si no tienen un diseñador a la mano, pues lo pueden hacer ustedes mismos, donde vamos a tener unos colores y donde vamos a tener unas formas que identifican mi empresa, mi negocio, mi producto. Está el tema del color, que también entonces la idea no es ponerle todos los colores siempre a todos, ¿cierto? La idea es escoger uno, dos o tres colores que combinen, que sean fuertes, que, sean, que, que tengan contraste, que sean interesantes, que vayan acorde a mi marca, eh, y que sean los que siempre acompañen todos eh, mis posteos, que sean los que siempre acompañen, eh, eh, por ejemplo, en una feria yo voy a poner un stand, entonces voy a pintar, voy a, voy a poner el stand también de los colores de mi marca, eh, las tarjetas de presentación van a tener esos colores, si yo mando una cotización o mando una factura, también la idea es que esté identificada con esos colores y con esos identificadores de nuestra marca. El tema de la tipografía, ah bueno, para el, perdón, me devuelvo al tema del color, hay una página que les quería compartir que se llama Adobe Color. Ustedes ponen Color Adobe en Google y les, eh, los, les va a relacionar esta página que nos sirve para hacer esquemas de color. Entonces, aquí hay un pequeño menú. Anoten este, este link, coloradobe.com. Ahí pueden entrar o buscan Color Adobe. Y aquí la idea es que ustedes encuentren colores que sean armónicos entre sí, que funcionen entre sí, ¿cierto? Digamos, hay colores que contrastan, hay colores que se complementan, hay colores que son compuestos. Entonces, la idea es aquí jugar un poco con estas opciones que nos da las relaciones entre los colores, por ejemplo, monocromáticos. Es de un solo color, de una sola gama. Entonces, vemos que nos manda a todos, yo le hago clic aquí en monocromáticos y nos dice todos los rojos. Entonces, yo quiero que mi marca, por ejemplo, para lila. Esta es una gama de color chévere para Lina, entonces yo veo, ah, mire, este naranja, esto yo lo puedo descargar o le puedo tomar una foto a la pantalla para llevarme los colores, ¿cierto? O entonces quiero que sean, por ejemplo, complementarios, colores complementarios, entonces son opuestos en la rueda de color. Entonces yo ya sé que, bueno, este azul, de pronto con, con este naranja un poco más vivo, y jugar hasta lograr una combinación que me guste, o puedo aquí poner en, en este botón que dice Explorar, y aquí él me va a mostrar muchas eh, paletas de color que han hecho alrededor del mundo muchos usuarios diferentes, diseñadores, personas. Entonces, yo puedo mirar aquí e inspirarme y decir, mire, estos colores están muy chéveres, voy a coger estos colores. Eh, de nuevo, aquí le puedo tomar una fotito de pantalla. Eh, o si tienen cuenta en Adobe, que es otro tema ya un poco más largo, eh, pueden descargarlo. Pero digamos que nomás para inspiración, aquí pueden encontrar ya unas opciones de color muy interesantes. Y por el otro lado tenemos el tema de la tipografía, que es el tipo de letra. Para esto también les quiero mostrar una herramienta que se llama Google Fonts. Fonts es fuente en inglés. Entonces, ustedes ponen fonts en el buscador de Google y les aparece esta página, Google Fonts. Aquí él me va a mostrar eh, cientos de, de, de fuentes gratuitas para yo usar. Eh, digamos, en, en mi marca y en mis publicaciones y en mis comunicaciones. Entonces, por ejemplo, eh, yo digo, me gusta esta, quiero ver cómo se ve mi nombre Lila Accesorios en esta tipografía. Entonces, aquí me permite escribir y entonces yo digo, no, yo quiero eh, algo de pronto más fuerte. Entonces, les, les voy a decir aquí width, es ancho. Quiero que sean fu fuentes mucho más anchas. Entonces, le pongo aquí en el, en el clic para seleccionar y quiero que sean de las fuentes más anchas que hay. Entonces, ahí ya me muestra otras fuentes. O, por ejemplo, ya no quiero que sean las más anchas, sino que, sino que sean letras que tienen muchos estilos. Por ejemplo, que tengan, eh, si uno se mete a una de estas, por ejemplo, tiene eh, diferentes tipos de letras. Está la super delgada, la regular, la bold, la black, que son diferentes. Eh, pesos en la letra, esto digamos que hay mucho desarrollo alrededor de lo que es una fuente y de cuál es el peso ideal para cada momento, pero la idea yo también en mis publicaciones es jugar con una o dos tipografías máximo, no, no, no, no usar demasiadas tipografías porque eso también se ve desordenado y se, eh, se ve raro, entonces la idea es utilizar una tipografía y de pronto, por ejemplo, yo escribo una parte del mensaje en bold y otra parte del mensaje en regular por ejemplo, aquí en la presentación yo les puedo dar ese, ese ejemplo. Entonces, yo tengo aquí este letrero que dice que le gusta. Entonces, yo le quiero dar particular importancia a la palabra gusta. Lo que quiero saber es que le gusta a la persona. Entonces, para darle un nivel diferente, voy a decirle que me le hagan la calibre, pero en vez de utilizar la bold, me utiliza la versión light. Entonces, aquí ustedes ven que ya se le añade un, un poco de contraste a esa frase y ya. Eh, digamos también se le da un énfasis a, a, a la palabra gusta y es un poco más interesante para mirar ¿no? Entonces digamos que siempre que hagamos piezas comunicativas eh, tenemos que pensar en que sea interesante para el lector, que no sea una cosa llena de información que nadie lee o que sea una cosa que tenga unos colores que de pronto son, no combinan entre sí, entonces resulta incómodo para mirarlo o que sea una tipografía enredada que no se lee bien. Siempre tenemos que velar porque las cosas que nosotros hagamos se lean muy fácilmente, haya buen contraste y buena forma, buen tamaño de las cosas para que la gente las lea, que no sea una cosa chiquitica que nadie entendió o que no sea una tipografía negra puesta sobre un fondo oscuro y nadie la ve. Siempre tenemos que pensar en hacer cosas, eh, digamos, eh, con colores armónicos, con tipografías también que vayan de acuerdo a lo que estamos hablando y y no usar demasiados elementos, no ser muy sintéticos, eh, esa, esa es la palabra clave en el diseño de, de comunicaciones para, para una marca, es ser sintéticos, es poder decir mucho con pocos elementos, mostrar una foto y decir sus, sus, sus accesorios ideales, o sus accesorios de ensueño, ya con eso y mostrándoles una foto linda, eh, que también eh, en internet hay recursos de cómo tomar fotos, eh, en la casa de una manera que se vea profesional para tener buenas fotos de sus, de sus productos y poder realmente construir una marca muy completa. Aquí vemos en las aplicaciones, este puntualmente es un caso de un restaurante, pero pues nos ayuda a ver como todos esos elementos que pueden hacer parte de una marca, unas bolsas, unas cartas, un CD. Y, por ejemplo, si ustedes eh, van construyendo su, su catálogo digital, de pronto es bueno que tengan un CD o una memoria USB eh, que ustedes puedan llevar a donde un cliente y mostrarle y ofrecer eh, un sobre, eh, un tema también para, para hacer llegar las comunicaciones, a las mismas facturas, las tarjetas de presentación. Digamos que la idea es lograr una imagen bien consolidada, que se pueda aplicar en diferentes eh, materiales y en diferentes escenarios, en una pared para una exposición, o que se vea igual de bien también en, un, en una etiqueta. Siempre tiene que leerse muy bien, que estar muy claro, no puede ser una cosa enredada, no puede ser una cosa eh, poco clara. Tenemos siempre que velar por la claridad y porque, porque en vez de menos es más, yo siempre digo menos es más. Entonces, entre menos elementos yo necesite para, para comunicar lo que tengo que comunicar, va a ser más claro y la gente me va a entender más fácil lo que le quiero decir. Entonces, bueno, aquí están, aquí están estas plataformas. Eh, ahí está Canva, que igual tiene muchas cosas prefabricadas que ustedes pueden explorar y revisar y, y de pronto les puede servir para hacer volantes, para hacer su logo, para hacer diferentes cosas. Ahí está otra plataforma que también la pueden anotar que se llama Creative Market, que digamos ya es para personas que son más, más, están más metidas en el mundo del diseño gráfico, pero ahí también hay bancos de imágenes, de texturas, de fuentes... Eh, de iconos que nos pueden servir a la hora de, de, de hacer piezas de comunicación eh, un tema muy importante que, que quería recordarles también eh, es el tema de dónde va a ser aplicada esta marca, ¿no? recuerden que al principio les dije, los modos de color el RGB es para pantallas el CMYK es para impresiones entonces por ejemplo aquí estamos viendo eh, esto se llama una serigrafía que es utilizar este marco yo, seguramente muchos de ustedes conocen esta técnica, es utilizar un marco con una, con una película que ha sido previamente tratada para que la tinta solo pase por ciertos lugares y eso me sirve a mí para imprimir camisetas, textiles, superficies en general. Entonces pensar en la técnica de lo que ustedes van a imprimir, si yo necesito, voy a poner un tablón a la entrada de mi stand y en ese tablón va a decir el nombre de mi marca y los tipos de producto que yo hago y algún mensaje o algún número de teléfono entonces eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿lo voy a pintar a mano o de pronto voy a, un, a una tienda de impresión y pido que me lo impriman en un plotter de corte para que se vea más elegante o voy también a algún negocio donde hagan serigrafía que pues aquí en Bogotá hay muchos o en, seguramente en muchas de las regiones también hay talleres que, que pueden ayudarles con el tema de la serigrafía para las impresiones de, de etiquetas o de objetos o de incluso para sus nuevas creaciones también. Eh, la idea es poder utilizar diferentes métodos de impresión y de, y de, y de entregarle a esa persona, a ese cliente, eh, de maneras diferentes todos nuestros contenidos. Y, eh, bueno, pensando en las redes sociales y en la web, ya, ya, ya veo que estamos un poco cortos de tiempo pero eh, entonces voy a pasar muy rápidamente por este tema la idea pues digamos para el tema de productos puntualmente obviamente cada red social tiene características diferentes y usuarios diferentes entonces la idea es utilizar eh, Instagram y Facebook y Pinterest eh, seguramente WhatsApp también nos funcionará mucho para hacer negocios y para poder enviar nuestras fotos y vender entonces la idea es que ustedes eh, conozcan estas redes sociales particularmente Instagram y, y Facebook eh, son muy buenas para vender producto <coughs> y, y que utilicen estas plataformas para llegarle a nuevos usuarios, a nuevas audiencias, a nuevos clientes posibles. Hay otro elemento para, para Internet muy clave que es el tema del Fabicon, el Fabicon también, que es este pequeño icono que sale en la parte de arriba de la pantalla cuando, cuando yo estoy navegando en Internet. Entonces, la idea es que ustedes en su página web también puedan, puedan eh, utilizar el, el Fabicon. Para eso tenemos una página que se llama favicon.cc. Aquí la ven. Eh, este es un buen recurso para hacer ese pequeño icono que, que muchas plataformas lo piden en un formato que se llama .ico o en algunos formatos específicos. Entonces, aquí yo importo la imagen. Por ejemplo, puedo importar la imagen eh, que acabamos de hacer accesorios y ahí él me va él me va Ahí yo le pongo por ejemplo bueno ahí me sacó una versión demasiado resumida pero la idea es que ustedes eh, pues revisen cómo les funciona mejor entonces este es el favicon.cc. eso con el tema de bueno en internet digamos que hay muchas hay muchas variables que son importantes para posicionarse en internet Aquí tenemos algunas del, del tema de SEO o SEO, que es eh, básicamente cómo los, los buscadores encuentran nuestra, nuestra empresa, nuestro producto, nuestra marca. Eh, digamos que el, el tema del favicón es importante porque nos ayuda a posicionarnos en la web. También hay otro tema de códigos HTML, de tags, o sea, de marcas de la página, de de bueno, elementos, eh, cosas un poco más técnicas de cómo posicionar la marca que, que pues ya habrá que ver con más calma en, en, en otro momento porque es un tema importante. Pero pues obviamente el tema de la imagen es, es clave. Eh, también, bueno, el, el storytelling es un concepto que, que, que es muy complejo, pero básicamente lo que hacen muchas empresas hoy para promocionar sus productos es contar historias, contar un cuento. ¿Qué hay detrás de esos materiales que está usando usted para, ese, para ese, esa pieza artesanal? Eh, ¿Dónde creció ese, esa madera? Eh, ¿Quién está detrás de la recolección de ciertos elementos o de ciertas materias primas? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Qué significa esos objetos, esos canastos, esos, esas joyas que ustedes hacen? Es contar la historia detrás, no simplemente poner una foto de un anillo y decir, mire mi anillo, sino contar qué hay detrás de ese anillo, qué hay detrás de, de ese collar, de esa, de, ese, de esa mochila, de esa pieza. pues Obviamente hay una historia muy rica y eso tenemos nosotros como artesanos que, que, aprecie, que, que, que aprovecharlo mucho. A la gente le interesa saber de dónde viene esto que estoy comprando. Cada vez más eh, se están volviendo más conscientes los, los consumidores y más... Se vuelve más importante contar estas historias que están eh, detrás, detrás de nuestra marca. Eh, y por último, como les decía, bueno, hay que encontrar una voz para hablarle al cliente. no Yo tengo que ser alguien cercano, pero también que el cliente respete, que, el cliente, que sea una autoridad, por ejemplo. Si yo pienso en accesorios, yo pienso en accesorios Lila y digo, eso es, la tienen muy clara para hacer accesorios. Yo, lo que ellos me digan, yo les voy a hacer caso. Entonces, aquí vamos rápidamente a pasar por 10 mandamientos a la hora de, de, de, de hacer contenidos para Internet. Entonces, muy rápidamente vamos a pasar. Encontraron por qué. Esto, de, esto que les hablaba yo es de la misión. ¿Por qué están haciendo ustedes estas piezas? No hacerlas por hacerlas o por ganar plata, sino realmente porque hay un, una tradición y una intención detrás de esas piezas y, y una intención detrás de que a los clientes les interesen sus productos. Eh, eh, no todo se trata de usted o de su marca. Eso es muy importante que a veces nos volvemos un poco cansones en los contenidos que compartimos, porque solo hablamos de nuestra marca, de nuestra marca, de nuestra marca. Entonces pues ahí es donde viene el tema del storytelling que les estaba comentando, de contar historias. Eh, eh, ¿Dónde está el taller? ¿Cómo es el proceso de elaboración de una joya? ¿Qué están haciendo de pronto en otros lugares del mundo? O si estoy hablando también de, de por ejemplo, de mochilas de viaje. Eh, un tema de viajes, de, cómo, de cómo, cómo está viajando la gente. Bueno, digamos compartir cosas que no necesariamente sean de su empresa, pero sí que tengan que ver con su negocio para que la gente también se interese y no sea solo como eh, que le están tratando de vender cosas todo el tiempo. escucha a sus clientes e inspírese, eso es un tema muy importante, eh, sobre todo en las redes sociales, es de eh, estar pendientes del feedback que le, den, que le den los clientes eh, entender la retroalimentación, qué está queriendo el cliente, qué está buscando. De pronto hay una cosa que yo no me estoy dando cuenta y al cliente le serviría mucho que yo ajustara algún, algún tema dentro de, mi, dentro de mi comunicación o dentro de mi producción de mis objetos. Entonces, las redes sociales son un espacio muy bueno para escuchar a los clientes y saber lo que ellos quieren. Llegar lejos, esto se refiere a no, no, no tener miedo de de hablar con una personalidad muy suya desde ustedes, desde lo que ustedes son como personas y como artesanos, digamos que a través de, de esos productos ustedes se están eh, comunicando ustedes mismos, entonces la invitación es a no tener miedo de, de contar unos cuentos bien, bien, bien contados y bien, bien inspirados en ustedes mismos. Eh, el tema de establecer un diálogo con la audiencia también es clave, pues lo que hablamos de... de, de, de, de por ejemplo, si ustedes postean algo y alguien les responde, es importante que ustedes vuelvan a responder también, que no, no dejen los posteos ahí como en el aire, sino realmente que la audiencia y sus clientes sientan que hay alguien escuchando al otro lado de la pantalla. Esto de no postear por postear, o sea, la idea tampoco es eh, todos los días, a todas horas estar posteando, sino postear cosas que le, que le interesan a la gente, que les vaya a gustar verlo, que sea interesante para la audiencia es lo más importante. Eh, ser auténticos eso es muy importante también hablar desde ustedes mismos desde su experiencia, no pretender que son otra cosa sino realmente dejar que la marca hable desde el corazón para que se puede conectar con la gente esto de ser un líder es proponer ustedes temas de conversación para su audiencia proponerles nuevas, nuevos productos digamos estar ustedes liderando esa comunicación entre su cliente y su marca ser flexible, la idea no es mostrarse como, un, como una cosa tan rígida y tan construida que, que no se puede acceder a ella, sino por el contrario, ser una marca muy flexible. Hoy las marcas gigantes se, se, se vuelven un 8 a la hora de poder eh, responder a, a, las, a las dificultades, digamos, del día a día. Entonces, a, aprovechar que somos pequeños para poder ser flexibles y ayudarnos a crecer a través de esa flexibilidad y de de poder darle al cliente lo que le está buscando. Y, por último, siempre buscar resultados. ¿no? No, de nuevo, volvemos al tema de no postear por postear. La idea no es llenar nuestra página de Facebook de contenidos, sino realmente, bueno, quiero vender eh, tantos, tantas manillas, quiero vender tantos collares. Entonces, ponerse resultados y trabajar sobre estrategias que les ayuden a ustedes a lograr esos resultados. Entonces, para vender estas mil... Eh, piezas, necesito hacer tantos volantes, o necesito invertir en publicidad en Facebook, o necesito eh, hacer tal o cual acción. Entonces, siempre sus acciones que no sean acciones independientes, cada una por su lado, sino que sean todas acciones eh, que vayan apuntándole a ese crecimiento y a esa búsqueda de nuevas audiencias que se, que se quiere a través de la marca. ¿no? Entonces, bueno, esa fue una charla súper resumida de lo que es una marca y de cómo construir una marca. Eh, ahorita tenemos 10 minuticos de preguntas. Eh, espero que les haya funcionado, espero que les sirva mucho y, y cualquier duda pues estoy aquí disponible. Muchas gracias por su atención. Santiago. Bueno, vamos a iniciar, como tú ya lo indicaste, nuestra sesión de preguntas. A todos los asistentes les recomendamos que si tienen preguntas relacionadas con el tema que hoy trató Santiago, nos las pueden hacer por el chat de preguntas. Bueno, Javier Herrera nos hace una pregunta. ¿Es mejor utilizar colores planos y tramados y colores que se identifican más con lo artesanal y lo hecho a mano? Yo pienso que. ¿Quién es la persona que pregunta? Pregunta Javier. Javier, esa pregunta es muy chévere. Digamos que depende mucho de cuál es el producto y de cómo lo quiero mostrar. Por ejemplo, un tejido, pues es chévere. Eh, de pronto un color plano puede ser ya demasiado frío para mostrar lo intrincado que es un tejido, entonces de pronto podemos es construir una textura o por ejemplo hacer un color plano pero, pero tramado así con, con otros colores planos, por ejemplo como están viendo aquí en, en la portada se ve que es naranja pero es naranja de diferentes matices, entonces... La idea, pues, por ejemplo, personalmente para, para marcas artesanales a mí me gusta mucho que se sienta la textura, que se sienta el gesto, que se sienta la mano. Entonces, de pronto los colores planos funcionan muy bien porque son muy claros y muy sintéticos y uno logra sintetizar muy bien. Entonces, yo sí, sí, sí estoy en favor de, de utilizar colores planos lo más posible, eh, pero que no, se nos, que no se nos convierta en una imagen fría y en una imagen ya demasiado de pantalla, sino que realmente logremos todavía sentir la textura del canasto, del cuero, de los materiales. Para mí, en una marca de, de artesanía, me parece muy importante sentir la materialidad de los de los objetos, ¿no? Espero que eso conteste la pregunta. María Lidia Ceros hace otra pregunta. Ella dice: trabajo en parafina y decoro las materas de barro con diferentes materiales y el nombre que le tengo a la marca es Arte Aguabona. ¿Está bien o debería mejorar? Livia, esa pregunta está muy chévere. Digamos que el tema de, del nombre, uno siempre debería buscar algo que fuera muy claro y muy fácil de pronunciar y que la gente se lo aprendiera rápido. O sea, está chévere porque tiene un, un, una sonoridad particular, pero se me hace que puede ser un poco largo, un poco confuso y no necesariamente nos habla del producto que nos estás eh, promocionando. Sin embargo, es un tema también de feeling. Si tú te das cuenta que a tus clientes se les ha quedado el nombre, por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de Apple. Apple es una de las marcas más valiosas de alta tecnología y pues tiene el nombre de una, de una fruta, manzana, que no quiere decir tecnología, no quiere decir computadores, no quiere decir nada de eso. Entonces, realmente, eh, más que ser demasiado explícito con el nombre, hay que ser es muy concreto y muy corto, que se haga una cosa corta, de fácil pronunciación, que se escriba fácil, que se diga fácil, eh, para que no haya ruido. Y me parece que de pronto esa marca puede ser o sea, está interesante porque tiene, tiene una personalidad única y, digamos, tiene unos vocablos ahí que suenan como indígena, como una voz ancestral, eh, pero también puede ser, puede ser un poco larga y un poco confuso. Entonces, de pronto, buscar la manera de, de sintetizar un poquito ese nombre un poco más para que sea más sencillo de pronunciar y más sencillo de memorizar. Bueno, otra pregunta nos la hace Joana Izquierdo. Ella nos dice, somos artesanos que trabajamos bajo la imagen de una fundación que adicional a las artesanías tradicionales maneja la medicina ancestral y proyectos de carácter etnoeducativo. ¿Sería adecuado crear una subimagen para cada una de estas líneas? ¿O, ¿O cuál, cuál sería la, la, la mejor ]uggles? estrategia visual en este caso? Bueno, esta es, un, es, un, es una pregunta chévere también porque digamos que si se está trabajando desde una fundación yo asumiría que todo tiene cierto sello de la fundación, de cómo la fundación habla, de cómo la fundación se comporta, de los proyectos que ha hecho la fundación. Me imagino que para la marca es importante también que sea reconocida como parte de esa fundación, porque obviamente es interesante todo el trabajo que, que vendrá haciendo la fundación y es interesante que se relacionen los productos buenos entre sí. Pero también es importante que se diferencie cada momento de esa fundación. Entonces yo lo que propondría en ese caso sería hacer una imagen muy chévere y un sello para la fundación y hacer variantes de ese sello para cada escenario donde esté la marca. Entonces, por ejemplo, no sé cómo se llama la fundación, pero por ejemplo que se llame Fundación Lila, por seguir con el ejemplo de Lila. Entonces la Fundación Lila y ponerle un subtítulo que sea Productos Artesanales, o Fundación Lila y un subtítulo que sea Talleres, o Fundación Lila y un, y un subtítulo que se llame Proyectos Culturales. Entonces, digamos, sí si tratar de unificar... Eh, la, la marca con, con un nombre y un logo, eh, pero jugar de pronto con el color y con algún subtítulo para, para diferenciar cada, cada segmento de esa marca, digamos. Así lo hacen las marcas muy grandes también. Bueno, eh, queremos que nos informe, por favor, si ustedes tienen audio. ¿Tienes tú, tú tienes el micrófono. ¿a el bueno, eh, mientras yo hago, mientras el, yo el, hago el, la siguiente pregunta, los, los, los, los, los asistentes tienen, los, tienen este audio este en este momento de, de nuestra conferencia. Entonces, Adriana Entonces, Herrera nos, Adriana nos, nos hace bueno, la siguiente pregunta: pues, las siguientes preguntas son, ¿Cómo, ¿Cómo elegir el la la nombre para ¿Dos? la marca? ¿Qué, ¿Qué impacto tiene el nombre? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia el impacto del nombre, del impacto que, se del nombre que se le pone a su empresa. ¿Y cuándo elegir el nombre? ¿Qué cosas hay que tener claras para poder hacerlo? Bueno, el, el tema del nombre siempre es muy complejo y realmente yo no diría que hay una fórmula para sacar un nombre. Realmente depende de muchos factores y de, muchos, y de, muchos, de muchas variables, pero lo que sí debe abogar un nombre es por ser de fácil recordación, lo que les decía yo ser sonoro, ser claro, identificable, que no se me confunda con otra cosa, que me hable muy rápidamente de, de lo que yo quiero, pero más que me explique el producto como tal, necesito que el nombre me dé una sensación, yo quiero que mi producto sea alegría, entonces le voy a poner eh, lila, porque es corto, es rápido, es, se lee fácil, es, no es tan complicado, no es, tan, eh, no es larga la palabra, entonces ese es un nombre que me funciona muy bien, Ahora, por ejemplo, yo le pongo rinocerontes corriendo. Entonces, bueno, eso ya me lleva a otra imagen, me da otras sensaciones, me pone a pensar en otras cosas. Entonces, es un poco entender cómo, cómo quiero yo que la gente me sienta y un, y un, y un nombre que, que, que me transmita esa sensación. Yo lo, yo lo comparo mucho con una persona y hay gente a la que uno le dice esta persona no se podría llamar de otra manera porque le quedó perfecto. Y pues realmente... Eh, más allá de más, más, más que el significado del nombre es cómo suena, cómo se siente, cómo, cómo suenan esas, esas palabras y esas letras juntas. Entonces, digamos que más que un significado como tal que se va a buscar con el nombre, se debe buscar es una sensación, y pues la verdad es que entre más rápido se tenga un nombre mejor, porque con el nombre ya se, se, se empieza a definir mucho de la personalidad, de la marca, de cómo se siente, de cómo habla, de cómo es. Entonces, yo sí diría que el nombre es el elemento principal y primario de una marca. Bueno, la última pregunta que vamos a hacer, vamos a, lo, ya sí. Sí. Muslim, allá, por y... cuestiones de tiempo, la realiza Viviana Patiño y es la siguiente. Si escogemos una paleta de color, ¿debemos sujetarnos únicamente a ella? En el sentido de que no podamos utilizar un color diferente. Eh, muy buena pregunta y no, para nada. No se trata tampoco de volverse aburrido y de ser monocromático, sino que el, tus colores principales son colores que tú vas a querer que estén presentes eh, en, en la mayoría de tus piezas de comunicación. Entonces, por ejemplo, tú tienes una foto que tiene de todos los colores, eh, eh, pero le pones una franjita o un fondo de un color a un ladito donde vayas a poner el logo de tu color institucional. Entonces, no es que solamente se deban utilizar esos colores, pero sí debemos tratar de que aparezcan consistentemente a lo largo de todas nuestras piezas. En el perfil de Facebook, de pronto ponemos una foto en el timeline, pero en la foto de perfil sí un color que sea el color institucional y que nos acompañe. Igual, tener presente que hay colores principales y colores complementarios y que, digamos, a partir de un color uno puede sacar otras nuevas gamas. Ahí con la herramienta de cooler ustedes pueden jugar y, y explorar, digamos, cómo de un color se pueden sacar muchos más tonos y muchas más... Eh, eh, matices de ese mismo color entonces la idea es no ser estático pero sí que haya una presencia fuerte de, de los colores institucionales a lo largo de todas las piezas muchas gracias a todos por su atención y ya me debo retirar entonces espero que les haya servido muchas gracias Gracias Santiago Bueno, pero, pero antes de que te vayas, queremos hacerte la última pregunta. Eh, ¿A dónde nuestros asistentes pueden comunicarse? Si tienen comentarios, redes sociales, Bueno, nosotros tenemos un Instagram de Viento Media Lab, que es arroba el punto eh, eh, arroba el viento media lab ese es de instagram sí, en sí, facebook sí. también tenemos buscando el viento media lab o me pueden escribir a mi correo que es santiago punto sí, sí. el viento lab sí, sí. arroba gmail .com y ahí con mucho gusto les ayudo en lo que pueda bueno, santiago, santiago, de nuevo, muchas gracias, gracias por acompañarnos. De hoy, hoy, recuerda? recuerda a nuestros asistentes al el correo electrónico de Santiago. Santiago.elvientolab.gmail.com A todos les agradecemos, pero bueno, les pedimos por favor que no se vayan a desconectar, porque a continuación les vamos a informar cuál va a ser la actividad que ustedes nos deben entregar entregar máximo el domingo 13 de agosto a las 23 y 59 de la noche, 11 y 59 de la noche del próximo domingo 13 de agosto, ustedes deben hacer la entrega de la actividad que nuestro compañero César García les va a informar el día de hoy. Bueno, como les estaba comentando, en este momento me están escuchando. Por favor, para que me informen, de este modo podamos darle paso a... Ah, listo, sí. Bueno, ya me dicen varias personas que me están escuchando. Entonces, les, recu les recuerdo, antes de que César nos diga cuál va a ser la actividad que ustedes deben, deben entregar, yo les indico que deben hacerlo el domingo 13 de agosto antes de las 11 59 de la noche y la deben enviar al siguiente correo artesano gmail.com Le damos paso a César. César, gracias por estar con nosotros y por favor cuéntanos cuál es la actividad que deben desarrollar nuestros, nuestros asistentes el día de hoy. Hola a todos, ¿cómo han estado? Eh, después de esta charla tan enriquecedora que tuvimos con Santiago, queremos ahora mostrarles cuál sería la actividad para desarrollar, como ya les habíamos contado anteriormente, eh, la idea de, de este ciclo de charlas de artesano digital para este año es que cuatro de, de ustedes que están participando activamente en las charlas y, y en el proceso puedan llegar a tener una tienda en línea. Y para ello, pues, las charlas están también enfocadas a saber qué necesitamos para poder tener nuestra tienda. Hoy la charla está enfocada al desarrollo de la marca porque, pues como les comentó Santiago en su momento, la marca es, dice quiénes somos. Es, digamos, el, no el, el elemento principal, pero sí, digamos, va a ser el, la puerta de entrada para que cuando tengamos una tienda en línea, la gente, la gente, desde el momento en que entre a la tienda, se sienta dónde está, sienta nuestro olor, conozca nuestro trabajo, conozca nuestra personalidad, conozca nuestra voz, conozca quiénes somos desde el momento en que estamos adentro. Por eso, eh, esta, esta charla enfocada en marca y precisamente esta primera actividad está enfocada también en poder eh, obtener de ustedes los elementos primordiales para tener no solo el logo, sino precisamente todo lo que abarca una marca atractiva e interesante para internet. Entonces, tenemos el paso uno. El paso uno es envíanos tu logo. Eh, Santiago hizo un ejercicio básico de cómo desarrollar un logo. Seguramente algunos de ustedes ya han desarrollado uno, un nombre para su marca. Otros están en ese proceso. La idea es que desarrollen una marca, eh, como hablábamos, con su personalidad eh, potente, atractiva, y que nos la compartan, eh, digamos, el primer punto es crear una carpeta con el nombre de mi marca para internet, creen una carpeta en su computador y ahí van a, y ahí van a, a guardar los siguientes elementos, cuando creemos el logo eh, podemos generar un archivo PDF, un archivo JPG y un archivo PNG eh, según sabemos vamos a tener una, una charla sobre formatos eh, pero haciendo un recuento sobre, sobre el tema eh, una herramienta como la que vimos hoy Canva o otra herramienta más avanzada como Illustrator va a permitir exportar o guardar en estos formatos de archivo. Son archivos que funcionan muy bien para Internet y nos van a permitir, eh, cuando tengamos nuestra tienda, generar distintos usos de, de ese logo o imagen de, de, de nuestra marca. Eh, Dice, guarda tu manual de marca en formato PDF. Al principio de nuestra charla, Santiago les mostró un manual de, de la marca de Renacer Colombia, que con unos elementos principales como usos de tipografía, uso de color, usos de la marca, la idea es que también ustedes, pues, quienes ya tienen su logo y no tienen el manual, desarrollen un, un manual breve con, digamos, estos elementos principales de, de cuál es la tipografía que acompañaría su marca, cuáles son la paleta de colores que le acompañaría, ¿Qué, cómo usarla, si ¿Sí, es cierto, si ¿Sí, horizontal, si ¿Sí, usarla vertical, qué colores tenemos que usar, cuál es el formato o la forma o la disposición de los elementos de mi marca en el nombre, el logo, esas cosas. Tener un manual que si, si ya lo tienen, pues nos lo comparten, si no, pues crearlo a partir del logo o desarrollar el proceso. que esto lo que va a permitir? Obviamente que cuando apliquemos, lo, lo apliquemos en una tienda en línea, esa tienda muestre la personalidad de la marca, muestre que precisamente se hizo, hay un trabajo detrás en la concepción y en el desarrollo de este logo. Y crear e incluir un favicon También Santiago hizo el proceso a través de, de la página faviconcc.com donde se pueden ustedes cargar la imagen y en la misma página les va a crear el, el icono Todas estas piezas las pueden guardar en su carpeta eh, para digamos que, que va a contener que lo el primer digamos la primera actividad sobre nuestra marca. Después sigue crear un documento en Word donde ustedes nos van a contar precisamente contar nuestra historia, como les contaba Santiago del storytelling, qué hay detrás de nuestra marca, de dónde vienen eh, los las materias primas, ¿cierto? Eh, cómo se elaboró, digamos, si es una joya. Eh, Claro, ¿qué, ¿qué se esconde y qué viene detrás y qué es lo rico que desde, nuestra, desde su profesión como artesanos le aportan más al, al producto y a, y a su nombre como marca? Entonces, tenemos tres pregun cuatro preguntas concretas que ustedes van a resolver en un documento en Word que también van a anexar a esta carpeta. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu historia? ¿Cuáles son las ventajas de tu producto? ¿Y qué sentimientos y valores quieres aso asociar a tu proyecto? como decía, como les comentó Santiago, alegría, paz, eh, mi marca es dinámica, mi marca es clara, eh, mi marca es elegante. Estos conceptos y valores asociados a la marca, describirlos ahí muy bien en, en ese documento y eh, anexarlos en la carpeta. Eh, una actividad más es aplicar tu logo, como vimos también en, usando Canva con Santiago, eh, la idea es crear una imagen para Facebook y una imagen para Instagram eh, les estamos aquí dando las medidas digamos para Instagram está 1080x1080 para Facebook 1200x630 son, estas son medidas en píxeles eh, como les comentábamos eh, hay una, algunas charlas ya en, la, en, la, en el canal de YouTube de Artesano Digital que cuenta sobre el manejo de píxeles también de todas maneras vamos a, a hay un contacto para ampliarles mayor información para quien tenga algunas dudas y hacer, digamos, puede ser a través de la herramienta Canva u otra herramienta, hacer unas imágenes para poder publicar y hacer posteos en redes sociales. Son dos imágenes nada más guardadas como archivos.jpg y nos comparten también en la misma carpeta. El cuarto punto es enviarnos la carpeta. Precisamente eh, pueden eh, comprimirla en un archivo zip o RAR. Eh, también podemos brindar información más amplia de cómo comprimir un archivo. Igual hay otras charlas de Artesano Digital donde se habla también sobre estos temas. Eh, si no, pues creo que casi todos los computadores tienen herramientas como WinZip o WinRAR que te permite comprimir un archivo para enviarlo por internet a esta, a esta dirección de correo. Artesano ArtesanoDigitalADC.com en esto consiste, consiste el, el primer paso para eh, crear una marca atractiva para internet, para poder avanzar en el concurso de artesano digital y pues para seguir avanzando en el proceso de crear una tienda en línea. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Eh, feliz día, eh, Gabriela. Bueno, queremos saber bueno, si, si nos los asistentes tienen alguna duda respecto a la primera actividad para poderla responder rápidamente, por favor. Entonces, para que nos cuenten, mientras nos hacen las preguntas, les recordamos que nosotros seguimos con nuestras charlas artesano digital, entonces les recuerdo, el jueves 10 de agosto vamos a tener una charla virtual especial sobre legalidad de materias primas con la experta Andrea Salamanca, para que todos los interesados estén atentos a nuestras redes sociales bueno, dice alguien, y si no me queda muy bien la tarea hola, buenas tardes no importa, la idea digamos en principio es aprender es aprender, es hacer el trabajo a conciencia, es digamos por eso ponemos en el segundo paso, cuál es tu misión, cuál es tu historia, cuáles son las ventajas de tu producto porque la tarea no solo consiste en, en desarrollar un logo sino también en contar quién eres y muchas veces una marca no es solo lo gráfico, sino también cómo habla entonces, la idea de este ciclo es aprender. Eh, los invito a hacer su mayor esfuerzo y, y estamos en contacto. Bueno, les, en este momento les estamos compartiendo en la pantalla todos los pasos que ustedes deben seguir para realizar esta, esta tarea. Entonces, si ustedes quieren, tómenle una foto, un print script a su pantalla para que tengan esta actividad. Sin embargo, les recordamos que entre hoy y mañana les vamos a enviar a ustedes los asistentes de esta primera, de esta, primer, de esta segunda charla. Esta actividad se la vamos a enviar para que ustedes también pues la tengan a la mano y puedan de una u otra forma realizar su tarea sin inconvenientes. Entonces, a todos les agradecemos por su asistencia. Recuerden, el jueves 10 de agosto tenemos otra charla virtual. Esta charla es especial, no hace parte del ciclo de Artesano Digital. Va a ser sobre legalidad de materias primas. Y el 15 de agosto volvemos con la tercera charla Artesano Digital. Entonces, estén pendientes de nuestras redes sociales, síganos, coméntenos si tienen dudas también, pueden eh, enviarnos todos sus comentarios a artesano digital gracias por su compañía nos vemos entonces el próximo 10 de agosto muchas gracias